San Pedro Alcántara ejecuta la primera fase de su plan de poda que actuará durante tres meses sobre 2.000 árboles y palmeras y alcanzará a 60 viales. El teniente de alcalde Javier García ha visitado los trabajos emprendidos en Fuente Nueva y ha indicado que la intervención inicial que arrancó en septiembre y que cuenta con un presupuesto de 120.000 euros continuará después durante otros cinco meses. Bueno, eh, buenos días a todos los medios de comunicación. Agradecer vuestra presencia aquí en las calles de San Pedro de Alcántara, en este caso en un barrio muy popular, como es el barrio de Fuente Nueva. Y decir que en esta rueda de prensa me acompaña el director, de, el director general de, de Servicio Operativo y de Parque y Jardines, Eduardo Ramírez. Y en principio venimos a presentar lo que ya se inició a lo largo del mes de septiembre. ...que es el plan de poda ¿no?... ...plan de poda 2022... ...que tiene un presupuesto de 120.000 euros... ...y donde estamos respuesta a la poda... ...y en este caso en las palmeras no solo la poda... ...sino también la retirada de dátil... ...y después el tratamiento de sanidad vegetal... Eh, ...estamos hablando de un en torno a mil palmeras... ...y mil árboles, entre ellos hay árboles de gran porte... ...otros árboles que realmente hay que recortar... ...y en definitiva lo estamos haciendo... ...tanto en los barrios y la zona céntrica... ...como en otros barrios más periféricos... ...incluimos también, es decir que estamos hablando... ...que está previsto en torno a 60 viales... ...en una primera fase, lo que denominaríamos... ...un plan de choque... ...y aquí incluimos también, como ven... ...estamos en la, puerta, en la puerta de lo que sería un colegio... ...incluimos todos los, los cinco centros educativos... ...incluimos los parques, los parques... ...y le damos mucha importancia, por ejemplo... ...a todo el palmeral que tenemos en el Paso Marítimo... ...que ya se ha realizado en la avenida Carlos Cano... Eh, ...también por otra parte, avenidas fundamentales... ...como la avenida Pablo Ruiz Picasso, la avenida Constitución... ...y después a nivel de barrios, pues fundamentalmente... ...lo que le hemos dicho, estamos centrados... ...en este mes de octubre, en el, en el barrio Fuente Nueva... ...también, es decir, Guadalcántara... ...la zona de las Petunias, Guadalmina... ...estamos intentando llegar a todas partes... ...pero hay que decir, que este plan de choque... ...que tiene, tiene un plazo de ejecución de tres meses... ...se va a acompañar, eh, de otra segunda fase... ...porque hay que recordar que esto lo hace... ...una empresa adjudicataria de un contrato... ...una empresa especializada, en el plan de poda... ...al igual que se está haciendo Marbella... ...que también la empresa es la misma... ...que será adjudicado el lote de Marbella... ...decirles que, en principio, es... ...un plazo inicial, un periodo de ejecución de tres meses... ...que después vamos a continuar... ...a final de año y principio de año con cinco meses... ...quiere decir, que estamos hablando... ...que vamos a estar podando durante ocho meses... ...y sobre todo siguiendo los criterios... ...de los técnicos municipales de Parque y Jardines... ...que son los que marcan los criterios... ...sabemos que hay muchos vecinos que nos plantean... ...que hay que ver, que si no se poda lo suficiente... ...que les gustaría que se pueda hacer mucho más... ...pero los criterios los marcan los técnicos municipales... ...y decir que... ...lo que no está permitido es lo que se puede desmochar árboles... ...es decir, se trata de podar... ...y siguiendo también las indicaciones técnicas... ...y sobre todo, teniendo en cuenta su crecimiento... ...hay que decir... ...que en este aspecto sí, sí le damos mucha importancia... ...a lo que sería el tema de, de los daños estructurales... ...que tienen los árboles, ¿no?... ...muchas veces son daños que se producidos ...por condiciones meteorológicas, ¿no? ...que lógicamente hay ramas que se desprenden... ...o que están peligrosas... ...después otros daños son eh, daños que tienen que ver... ...con enfermedades, con patologías que sufren los árboles... ...que en muchos casos no son tan fáciles de distinguir... ...sobre todo cuando afecta al interior del tronco... ...pero que realmente nosotros sí estamos teniendo... ...mucho cuidado en este aspecto... ...porque hay que recordar que este plan de apoda... ...por un lado busca la salud y la salud y el crecimiento de todos los árboles que tenemos en San Pedro, pero también lo que busca es la seguridad de los viandantes, los peatones de los vehículos, porque realmente saben que cada vez que tenemos eh, temporales de viento, pues lógicamente también tenemos incidentes que intentamos evitar a toda costa. Decir que para nosotros es muy importante este plan de poda, que da, intentamos dar respuesta a todas las peticiones que nos realizan los vecinos de San Pedro de Alcántara ...y lógicamente decirles... ...que cualquiera que vea que su calle no se ha podado... ...o que consiguiera que es necesario podar... ...simplemente les pediría que se pusiesen en contacto con... Eh, ...en este caso con los servicios operativos de Parque y Jardines... En el, ...en el polígono... ...o también a través de la Tenencia de Alcaldía de San Pedro... ...para poder eh, seguir trabajando en esta línea... ...recordarles que estamos en un plazo... ...en un plan de choque inicial de tres meses... ...pero que después vamos a continuar durante los próximos cinco meses... ...porque para nosotros es muy importante... ...la salud de la especie arbóreas arbórea... ...y sobre todo... Muy importante y además ya le adelanto que estamos trabajando en un plan de choque también para lo que sería la replantación de árboles en San Pedro de Alcántara, en alcorques que están vacíos, en tocones, en nuevas zonas que nos están pidiendo porque creemos que San Pedro tiene que apostar por un San Pedro más verde. Y si tienen más preguntas...